Ahí está, ahí está ella, más joven que nunca Estoy hablando de la conductora de Arroba Joven Estoy hablando de Laura Domínguez Que hoy trae un tema Cada cada, perdón, cada miércoles nos va subiendo la apuesta que Invita a más gente, a personalidades Con una trayectoria increíble Pero le vamos a dar el paso a ella Hola, Lauri, ¿cómo va? Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Acá estamos, Bárbara, con el día lindo, con un Pinamar a pleno, privilegiados y emocionados de vivir en esta linda ciudad. Tal cual, estás al rojo vivo, Laura. Estoy al rojo vivo, por eso mismo, ¿viste? Y si vos vieras todo alrededor mío es rojo, estoy así como prendido a fuego. Será la sí, cuarentena. Estoy observando, ¿viste? Así de reojo veo a tu invitada, también está el rojo vivo. Y no nos pusimos de acuerdo, eh. No nos pusimos de acuerdo. Somos muy parecidas. Claro, mira vos. Mira, tenemos flequillito, todos anteojos. Todos. <risa> Me faltaban los rojos a <risa> mí. Bueno, Lauri, ¿qué tema trajiste para hoy en joven? Bueno, hoy trajimos un tema, pero súper interesante, de esta señorita, señora, que aparte quiero destacar, primero antes de presentarla, que ella es docente también. Eh, una docente de, la, de las grandes, de las nuestras, es de Morón, si no me equivoco, de Ramos Mejía en realidad, y hoy viviendo en Morón, eh, así que bueno, la, la voy a presentar a ella, que debe tener unas ganas de hablar, que yo no te puedo explicar, seguro <risa> no vamos a hablar no de, de mi la docente, padre, ¿Es de mi hoy padre? vamos a hablar... No, de mis pagos, de Ramos Mejía, nos conocemos de chiquita. <risa> Ay, Karina, Karina. Bueno, este, se conocen, sí, ¿verdad? Yo la quiero un montón. Pero bueno, la voy a dejar hablar a ella, no vamos a hablar de docencia, justamente. Vamos a hablar de eh, grafología. Pero primero la quiero presentar, porque acá en la hojita que yo tengo, Karina, Ajá. Yo, lo tengo que leer y espero no equivocarme, porque son dos renglones así. Y no me puso lo de docente, ¿entendés? y como a mí la, la mente juvenil que tengo me está fallando, entonces tengo que leerlo, ¿viste? Bueno, Así que te, voy dejo a programa, Laura. te dejo con tu Laura, te dejo con tu invitada, te dejo ahí, solita en Arroba Joven, Dale. Gracias, Cari, bueno, Sonia Pasaroto, bienvenida a Arroba Joven, les voy a contar que Sonia es grafóloga científica con especialización en grafopatología y grafología infantojuvenil. juvenil Tomate esa mandarina. Así es. Me costó decirlo. Así es. Bienvenida, Sonita Pasarota. Gracias. A no, joven. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un placer. Gracias por la invitación. Bueno, Soni, vamos a entrar en nuestro tema. Yo antes de ir a, a lo que es la juventud en sí, quiero que me expliques en general qué es todo este título... Que nombré recién, para la gente bueno. que nos esté escuchando o mirando. Bueno, la grafología es una ciencia que a través de los trazos de la escritura estudia la personalidad, el carácter, el temperamento de una persona. Nosotros cuando escribimos vamos plasmando ciertos rasgos, pero esos rasgos responden a una emoción, a un sentimiento, a una forma de ser, a una patología... Es ah, por eso, bueno, la especialización en grafopatología, porque a través de ella podemos vislumbrar alguna patología. Algo importante, Soni, es que, ahí eh, te, te quiero frenar un poquito. Eh, dice grafopatología y infanto juvenil, porque sí. seguramente hay una diferencia. Infanto, yo me refiero a niños de 3 a 10, no sé qué, cómo tomarán ustedes juvenil a los adolescentes, ¿no es cierto? Debe haber según una diferencia en el trazo y en la, en la letra de cada uno, por más que sea la misma persona. Tal cual, porque hay rasgos que le son propios al adolescente que si yo lo leo, lo veo en una letra de un adolescente, no me preocupa. Ahora, si ese rasgo lo veo en un adulto, puede ser una patología. Por eso es muy Ajá. importante, y hay que ser muy cuidadosos a la hora de hacer un análisis, conocer, tener un, previo una entrevista grafológica. Es sumamente importante. En esa entrevista vamos a, a tomar todos los datos de quién es al que estamos entrevistando para Ajá. hacer el análisis. Y algo importante que te quería decir, Laura, es que nosotros como grafólogos no diagnosticamos bajo ¿Segura? ningún punto, sino nosotros sugerimos, vemos, y bueno, el especialista que corresponda será quien diagnostique. Nosotros podemos decir rasgos que observamos de acuerdo a la escritura, de la personalidad, o si podemos ver alguna alteración en cuanto a la salud física, en cuanto a la salud emocional, pero no, no, no damos diagnósticos. Y con sí, los eso... niños pasa, pasa lo mismo, con los niños sí. chiquitos nos va a Ahora te pregunto. Eh, eso es lo que iba, con los nenes más chiquitos que no están, porque vos dijiste de la, de la escritura, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, para el que, el que no sé, nosotros que sabemos pueden ser otras cosas, pero para el que por ahí nos escucha, escritura tomamos como la letra cursiva o el que escribe, ¿no? Sí. Eh, en los pequeños de 3 a 5 años, por ejemplo, que todavía no está la lectoescritura, no está la, la escritura incorporada, uh -huh. eh, ¿qué, nos, ¿qué podemos detectar y ¿Por qué medio lo podemos detectar, este estudio que vos haces? A través de los dibujos. Ahí Porque está, claro. eh, los rasgos que aparezcan en un dibujo van a aparecer también en la letra. A ver, en los niños más chiquitos vamos a tomar, lógicamente, solo el dibujo. Tenemos que ver, eh, eh, se le ofrecen diferentes tipos de soportes de papeles, ver qué, qué papel elige, en qué zona del papel dibuja porque es muy importante si, si dibuja en la parte superior, en la parte inferior, si dibuja en el centro, si dibuja a la izquierda. Y si fuera un, un niño que, que escribe, supongamos que tiene 7 o 8 años, vamos a ver que hay características que hizo en el dibujo que van a estar en la escritura. Igualmente siempre no nos quedamos con un solo elemento para hacer un informe grafológico. Nosotros tomamos, en el caso de que escriban, un escrito y aparte una baterías de test proyectivos, el test de los colores, como para tener distintas herramientas y de todo ese material sacar los convergentes que nos van a dar el perfil de esa persona. Exacto. Sonia, ¿qué tiempo te lleva más o menos el perfil de la persona, eh, de un niño más chiquito sobre todo, o quizás sea todo igual, no vos me lo dirás, eh, para hacer este, este test y, de, y poder sacar quizás una patología una patología sin diagnosticar, ¿no es cierto? Para poder ayudar a esa familia, a ese papá, en, en que siga su pro, cómo seguir su proceso, ¿no? Exacto, en realidad nosotros tenemos una primera entrevista, en el caso de nenes chiquititos, con la familia, ya cuando son más grandes las tenemos de manera individual eh, con el niño o con el adolescente, eh, tomamos los test y después aproximadamente 15 días, más o menos. Es lo que nos lleva como para poder redondear eh, en, en hacer un, un informe y ver eh, qué observamos, porque esto es de mucha ayuda, eh, tanto para los docentes como para, en el caso que hagan algún tipo de terapia, para el psicólogo, para la familia. Eh, yo siempre eh, le digo a los papás, especialmente de los niños, más chiquitos, que, que es muy importante la mirada de ellos. Porque supongamos que un niño que tiene seis años, que comienza a escribir, es una letra que primero tiene la presión de la escuela y de la mirada del otro, de que eh, nos enfocamos en que la caligrafía sea prolija, que, que copie un modelo, porque es así, es lo que quizás se apunta. Pero lo que se pierde un poquito de vista es lo que proyecta esa letra. Y es ahí donde hay que prestar atención. Porque claro. cuando plasman algo, nos están diciendo algo. Entonces, ¿qué no, importa que no sea prolija? Eso es lo que vos decís. O sea, a ver, tengo la letra, mi hijo, o el tuyo, o un alumno, escribió de esta manera antes de, de sacudirlo con que... Hacer la letra más grande, hacer la letra más chica, hacer más prolijo eso quiere decir que esa letra la escribe, porque atrás de esa letra hay algo para decirnos. Exactamente. Entonces, exactamente. te pregunto, ¿hay algún tip, eh, algo que nos puedas tirar a los papás como para no darnos, darnos cuenta, a ver qué puede estar pasando en una situación con la letra, con el dibujo o algo, o es muy minucioso, es demasiado lo que, lo que pido? No, no, eh, a ver, eh, hay rasgos que de acuerdo a la personalidad de cada uno hay niños más inquietos, van a tener un tipo de, de, de escritura diferente a un niño que es más introvertido, ¿no es cierto? Pero cuando hay un signo eh, para prestar atención, para estar atentos, cuando Ahí. supongamos, tiene una letra redondeada y de repente empieza a observar que esa letra empieza a tener ángulos, o trazos muy rectos, o se va muy abajo del renglón, o las hace muy grandes, o las hace muy chiquitas. Eh, a ver, en un niño, en la etapa precaligráfica, cuando está empezando, son normales estas variaciones. Seguro. Pero si estas variaciones se van manteniendo en el tiempo, y ahí me tengo que detener, tengo que como agudizar eh, la vista desde los papás y desde el colegio, el docente. Por eso te digo que muchas veces eh, nos pasa que dicen, pero nos están pidiendo que, que haga linda letra, la caligrafía. La... Bueno, eh, la realidad es que es mucho más valioso lo que proyecta que la grafía por, por sí sola, es mucho más eh, enriquecedora. Seguro, sí. ¿de cuántas cosas no sabemos los padres, no? O no estamos enterados... Eh, otra preguntita que te quiero hacer es: a ver, eh, ¿viste que hay adolescentes que escriben en imprenta y sí. nunca en cursiva? Sí. Eh, ¿Es lo mismo también? Mira. ¿Se puede estudiar o es.? Eh, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, Quizás hay algún género que no pueda, por ejemplo, si escribe en imprenta, eh, no voy a poder eh, eh, analizar. Eh, cómo liga las letras entre sí, porque la imprenta no, no es ligada. Pero Bien. no importa, e ese género yo no voy a, a analizar. Después analizo todo como si fuera eh, la letra cursiva. En realidad, cuando se escribe en imprenta, es eh, un poquito el no mostrarme por completo, el guardarme algo. En un adolescente es lo más común es lo más común por dos cosas. Por un lado, por esto de que el adolescente está en plena rebeldía, en, metido en sí mismo, en su mundo, es el, parecieran como que son el ombligo del universo. Entonces, bueno, es lógico que quieran preservar y no mostrar todo. Esto es inconscientemente, ¿no? Lógico. Totalmente. Y por otro lado, estamos una, en una era tan tecnológica, tan tecnológica, que constantemente la información que reciben es en letra imprenta tipográfica entonces claro. se suele reproducir eso claro cuando les pedís que escriban en cursiva se dificulta un montón que lo hagan también algunos exacto eh, eh, y si vos vas a hacer un análisis y es un, un adolescente que escribe siempre en cursiva le vas a decir que escriba en cursiva, en, perdón, si escribe en imprenta, lo vas a decir que escriba en imprenta, no que lo haga en cursiva, porque ahí hay chicos que ni saben las letras. Ah, no a le lo... pedís un tipeo para estudiar la letra cursiva, por más que. No. no. No, a lo sumo, vos le dictás algunas palabras que te interesan y que las escriba en cursiva, pero respetás la forma de escribir que, que tiene al momento. Contame, de... Sonita. Eh, ¿Qué emociones podés eh, detectar? Yo creo que todas, ¿no? Pero bueno, eh, sí. hemos estado conversando de esto, pero así que se detecta en un niño eh, la agresividad, eh, ¿qué, sí. ¿qué otras cosas podemos... La agresividad, la angustia, la ansiedad, el temor, eh, el, la confianza en, en sí mismo, el aislamiento, las dudas, la forma de poder vincularme con el otro la forma de integrarme al medio, el aceptar pautas, todo, todo. La alegría, eh, todo, todo, la pasividad, lo efusivo, todo, todo. O sea que no solamente acá habla nuestra voz, ni hablan nuestros gestos, ni nuestro cuerpo, sino que también la letra habla. ¿Y cuánto dice nuestra letra, no es cierto? Cuando, o sea, Te pregunto, hoy en cuarentena, si vos agarras a un niño en cuarentena y le haces un estudio o le miras la letra pues sé que lo mirás y ya sacás bastante rasgos mm. así a la ligera, lo, sé que lo haces y quizás cuando estemos en etapa normal, eh, normal que llamamos que todos podemos hacer nuestra vida, Sí. ¿Puede haber un cambio eh, en, esa, en esas emociones, en, esas, en esa letra? Por más que sea, imprenta siempre la misma que la haga chiquita, ¿encontrás minuciosamente algún cambio? Sí, totalmente, porque vos pensás que en el momento que escribe, el análisis se ha, hay rasgos que le son personales, no que, que van okay. a estar siempre, pero hay otros que son del momento, que tiene que ver más con lo emocional. Entonces... Si es un, un niño que está viviendo eh, esta cuarentena bajo presiones eh, familiares muy grandes, con, con mucho conflicto familiar, de peleas, de agresiones, esa agresividad, eso lo, va a estar reflejado tanto en la letra como en el dibujo. O si está en un clima donde... Eh, es toda armonía y donde, bueno, la, la, la pasa bien y también se va a ver reflejado en el dibujo y en la escritura. Eh, no es, la mano es la que ejecuta, pero la mano recibe órdenes. Órdenes, que son inconscientes. Exacto. Entonces, por más que, que uno quiera, hay veces que, eh, especialmente con los adolescentes, cuando vos les pedís que te hagan un escrito, el escrito tiene que ser espontáneo, de algo que que quieren claro. que se les ocurra, no copiar algo, algo espontáneo, y te dicen, mira que mi letra es fea. Pero no importa, porque uno no mira si es lindo o fea. Nosotros miramos otra, nos metemos adentro, es como si nos zambullimos adentro de la letra. Qué interesante. La verdad que es un tema terriblemente interesante, y yo te haría una pregunta, yo sé que me vas a decir, y yo sé lo que voy a decir, cualquier pregunta te voy a hacer, pero por ejemplo... Eh, no vas a poder decirme qué es porque eso no, no, no estarías estudiando la letra. ¿Qué pasa? Yo toda mi vida hice florcitas mientras los profesores escribían. Tenés que analizármela o directamente si yo tenía toda mi vida hice florcita. Capaz que estoy preguntando cualquiera. ¿eh? Este, en el cuaderno mientras nos escuchaba hago flores. Eh, me las tenés que ver para poder determinar qué, me, qué, qué emoción puedo estar transmitiendo por las flores. ¿O simplemente así a la distancia me puedes decir algo? Mira, en realidad eh, esas flores aparecen por algo. Eh, sí, seguro. Nada, nada se analiza de manera aislada. Tiene que haber un ambiente gráfico. Entonces, yo voy a ver esas flores porque hay una parte de la grafología que estudia los garabatos inconscientes. Dentro es. de esos garabatos inconscientes están las florcitas, por ejemplo. Que puede Epa. tener que ver con un montón de cosas. Te puedo decir la fantasía, la imaginación, pero hay que ver en el contexto, en el ambiente gráfico donde vos lo, lo dibujas cuál es el, la apreciación que más corresponde, ¿no? Pero te lo digo así como en rasgos generales, pero responde algo, por algo haces florcita y no haces palitos, puntitos, o no haces nada. O sea, por Exacto. algo están esas florcitas, y que las hagas desde siempre eh, no, no importa no importa, se ve también, pero eso es otra parte de, de la grafología que estudia todo lo que tiene que ver con los garabatos inconscientes, viste cuando uno habla por teléfono, que a veces... Sí, sí, con... sí. Bueno, todo eso, todo, todo, eh, tiene su análisis. Es otra cuestión, aparte. Exacto. Yo sé, suponete, yo llego con mis florcitas a tu casa y te digo, estas son garabatos inconscientes, es otra parte de la grafología. No en es que realidad, este test, te sirve. Vos, vos no me vas a decir hice garabatos inconscientes. Vos me vas a dar no, para no. que yo te analice y yo voy a aplicar esa rama para eh, poder eh, analizarte y darte la devolución que, que corresponde. Eso. Sonia, la verdad que es interminable el tema. Eh, si me querés contar alguna otra cosita más en este momento de lo que sean los jóvenes, ¿tenés muchos jóvenes que, que van... Los nenes chiquitos seguramente te, te los deben llevar los papás, pero jóvenes que salgan de ellos querer hacer este, estos test? Mira, eh, más que nada eh, por, lo, por el tema de orientación vocacional, porque okay. eh, viene. salen de la secundaria, no saben eh, qué, qué carrera elegir, si elegir una carrera larga, corta, eh, como que hay mucha confusión. Entonces, bueno. Eh, a través de los test de orientación vocacional eh, es como que llegan a mí y bueno, ahí les hago, les ofrezco, si ellos quieren, hacer eh, un, una evaluación grafológica, y muchos dicen que sí, otros como que les da un poquito de miedo. Y que, por ejemplo, te dicen, pero yo no estoy loco, pero no, nadie dijo nadie, eso. Claro, claro. claro, ¿viste? Pero bueno, el desconocimiento, el desconocimiento, pero hay otros que sí hay otros que sí que les interesa porque quieren, quieren ver qué es lo que les pasa, o, o ¿sabés qué pasa? A veces no saben qué les pasa. Entonces esto es una herramienta para ayudarlos, porque si vemos que es un chico que es muy introvertido, eh, y acá me meto en un tema que va muy de la mano, podemos trabajar con grafoterapia, que es la parte, el área de la grafología, que a través de ejercicios vamos modificando ciertas, rasgos de la letra para que se vayan modificando ciertas emociones que tienen que ver con nuestro carácter. Ah, eso también se puede hacer. O sea, también. podemos modificar, nos pueden Totalmente. dar los instrumentos para que modifiquemos Total. la letra, para eh, si para la letra, las emociones. Sería si, así. Si modificamos la letra, algunos rasgos de nuestra personalidad pueden modificarse. Por ejemplo, un chico impulsivo, bueno, vamos a hacer todos eh, ejercicios que tengan que ver con el poder empezar y terminar, empezar y terminar. Un chico que es muy introvertido, voy a hacer ejercicios donde tenga que soltar, soltar, soltar. Entonces, a través de esa ejercitación, Después vos volvés a tomar otro escrito y ves el cambio. Y cuando está hecho el cambio en la letra, está hecho en la personalidad. Soni, para... te hago una preguntita. Esto de, de la grafología, eh, ¿has tenido, o te... Sé, sí, porque soy docente, que por ahí no se tiene muy en cuenta en las escuelas, ¿te llaman, te piden algún informe para, de los test que le has hecho a los chicos de las escuelas? En realidad, no. No. La realidad es que no. Quizás sí más eh, me pasó con adolescentes eh, la psicóloga, pero eh, las escuelas eh, no. Eh, creo que todavía falta como incursionar un poco más y que esto se abra y que, que llegue a las, a las escuelas justamente antes de que empecemos con toda esta situación de, de la pandemia, eh, yo había armado un proyecto y claro. lo llevé a varias escuelas a, de distintas zonas como para poder trabajar en los equipos en forma conjunta. Pero bueno, tendremos bueno, que esperar eh, a, a que pase. Claro, porque estaría buenísimo. imagínate que si ustedes tanto leen y la letra habla tanto como todo lo que nos estás transmitiendo, cuán importante sería realmente que formen parte de un equipo para ver las emociones Nosotros tampoco podemos diagnosticar Ni los equipos tampoco no. pueden diagnosticar Obviamente que Tal el cual. que dia diagnostica Es el profesional a cual vos lo derivás eh, Pero bueno, ojalá Porque la verdad que es un tema Súper, súper hermoso eh, Tendría millones de, de cosas Me estoy mirando mi letra, me estoy mirando <risa> mi letra digo, Si se la doy hoy Estoy totalmente loca No, me estoy, Tengo una emoción contradictoria viste, Porque no porque escribí muy así, este, pero realmente hay que tomar en serio esta parte de la grafología. Estaría hablando todo el día, vuelvo a decir, eh, Sony quiero que des un teléfono eh, para la gente que nos escuche. Eh, vale. Acá no escuchamos mucho el tema de grafóloga y con todo esto, patológica, infanto-juvenil... Yo hoy por hoy no lo he escuchado, lo sé porque he estado con vos eh, y sé que lo estuviste estudiando durante mucho tiempo, porque te encantó esto. Así que si quieres pasar un teléfono o algo, o bueno, si pues, alguien se quiere comunicar. Dale, te paso el celular, es 116-513-9910 y el mail es soniapasaroto.com.ar Ahí me bueno, pueden escribir y, y, o me mandan mensajes y no hay problema. Te pueden hacer una consulta, igualmente Totalmente. no vas a estudiar la letra por computadora. No, el, si tema, puntas... el tema de, de la cuarentena sí, no, no, porque trabajamos siempre con originales. Entonces, bueno, ahí ah. se nos complica. Pero, pero bueno, igual eh, abierta a toda consulta y después que, bueno, que, que pase todo esto que estamos viviendo... Eh, encantada de, de ir a visitarlos, y, y bueno, quizás poder trabajar juntos. Sonita, o sea, me acabas de tirar, yo antes que me hicieras, que dijeras eso, se me había ocurrido la última pregunta, es o sea, si yo te mando una foto con mi letra, es bastante complicado. Mira, no sería serio ni ético, porque Bien. los rasgos los tengo que ver en, en original, pensá que uso eh, microscopio, y ese, ese pedacito de letra que vos ves, yo lo amplío así, y lo que fuera una foto o una fotocopia, me puede dar puntos, rayitas, o lo que fuere, que no son propios de, de quien escribió. Yo, siempre para cerrar, les pido un mensaje a cada una, vos desde tu punto, de, te ayuda muchísimo también la, la docencia para la parte pedagógica, eh, ¿qué le dirías a los padres en sí, cuando... Yo soy una, sabes que soy una De las que por ahí le exijo a mi hijo eh, Hacer la letra más grande Hacer la letra más grande porque el profe no te entiende porque si, Y más ahora en cuarentena Le mandas la foto y no te va a entender Entonces, a eh. ver La libertad de escribir ¿Y qué le dirías a, a los papás que estamos atentos A, a la letra de nuestros hijos? Eh, por un lado les diría, les diría que A ver, todo yo como mamá también Le digo a mi hija eh, que sea que haga la letra un poco más legible y demás para que el otro entienda, pero en realidad a que estemos más atentos y vayamos un poquito más allá, tratando de entender qué nos quieren transmitir con esa letra, que no nos quedemos en la caligrafía. La caligrafía no es lo importante, la caligrafía es el rastro, no, no, no, no me va a decir mucho. Entonces, quizás a estos cambios que pueda haber en la, en la letra o en el dibujo, inclusive para los papás de los nenes más chiquitos que eh, están en la etapa del garabato, los garabatos no son todos iguales. Entonces, cuando eh, miramos esos garabatos, nos vamos a dar cuenta, algo está pasando, siempre hacía un garabato y ahora sale de la hoja y, y aprieta mucho el lápiz. Bueno, a eso hay que prestar atención, a eso. Sonita, yo te agradezco un montón, un placer que estemos hablando eh, de, de, de este tema que es alucinante y que cada vez se tiene que ir incorporando más dentro de, de los sistemas, ¿no es cierto? Tanto esto uh -huh. como, como lo que tiene que ver con el, el ADN, que tanto hablamos con Daniel, ¿no es cierto? También uh -huh. eh, ir incorporándose en todo para, para tener una evolución. Y bueno... ¿Cómo están? Voy a salir del tema, el último, ¿cómo están en Morón? ¿Cómo le están pasando con esto? Sé que está muy difícil allá. Eh... Sí. sí, está, está complicado. Eh, realmente es com son las dos caras. Por un lado la gente tiene la necesidad de, de salir para trabajar, porque es una realidad. Por el otro lado es que hay demasiada gente y los casos aumentan de manera importante, y bueno, no nos queda otra que, que cuidarnos mucho, tratar de salir para lo indispensable, lo mínimo, y, la y no tener miedo. Tiene. Y no tener, y no tener miedo. miedo. No vivir con miedo. No vivir porque la información que recibimos es toda para tener miedo. Exacto. Entonces, bueno, es como que hay que hacer un parate. Bueno, Sony te mando un beso enorme, mil bueno, gracias por estar, un beso a vos. Eh, ojalá, ya te dije, esto lo tengan más en cuenta, y me encantó este título largo, eh, y yo mañana te mando ya mi letra, para que me la analices, no, ¿Eh? no, no. seguramente, después te mando alguna cartita que encontré de adolescente, a ver si tiene algo que ver conmigo en aquella época y en esta eso, época. Eso está buenísimo, el poder tener ¿Sí? letras de disco. claro, porque uno va ah. viendo, eso está buenísimo. Qué lindo, bueno, me encantó, me encantó, me encantó tenerte. Bueno, Laura, eh, un gracias millón de a vos. gracias. Gracias. Dale. Nos gracias. vemos en pronto cuando termine esto. Dale. Ojalá. Un beso enorme. Saludos gracias. a toda la familia. Gracias por invitarme. Gracias. No, saludos. Hermoso tenerte. Gracias. Chau, Chau. Chau Lau. Bueno, Laura, la verdad que maravilloso lo que trajo y vos insistís con mandarle la carta, Laura. <risa> Yo le quiero mandar la carta de amor, a ver si me dice que por lo menos tiene un poco de amor conmigo. Yo te digo que le invite cuando termina todo esto le invitamos y que nos vea a todos. Ay, es que me encantaría. Buena. Sí, me encantaría. O sea, me encantaría. Ni, duda, ni ni dudarlo a eso, me la traigo, posta que me claro. la traigo. Claro, y acá lo hacemos lo una sesión de, de lecto de, de escritura. Salimos Pero todos de corriendo de la radio. ¿te puedo es muy interesante, es muy interesante, muy interesante. Sí. Sí, bueno sí, chicas, igual. muchísimas gracias y gracias. nos volveremos a ver pronto. ¿sí? Esperemos bueno, que esta pandemia termine para poder estar Lo juntos. antes posible. Gracias. Ah, gracias. Gracias, gracias Gracias, gracias. gracias, gracias bueno. Arroba joven con Laura Domínguez. Hasta el próximo miércoles. ¿cómo? Hasta el miércoles a las 15.15 15, con Arroba Joven. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Lauri. Chau.